He cogido, he tenido tanto doctorando. O sea, todo eso es lo que va a reforzar y no solamente dar por hecho que la gente entiende que os tenéis esa capacidad. O sea, que os recomendamos en todos los apartados que antes de redactar la memoria, con todo lo que ha dicho Dani, también os leáis las instrucciones y contestéis a los ítems. Porque después los evaluadores van a coger esos ítems y los van a ir marcando. ¿Ha contestado usted a ese ítem? Lo valoro. ¿No ha contestado? Ya tiene un pequeño fallo. vale Lo mismo pasa con la difusión, con el plan de difusión. El impacto, ahora vamos a ver un poco. Bueno, eh, empezamos con, la, con las novedades. Voy a intentar ser muy rápido en esto porque ya vamos bastante tarde y todavía es muy larga, muy larga la presentación. Eh, entonces, bueno, como está la presentación aquí, solamente algunas cuestiones. Recordaros, el código ORCI, fundamental. O sea, hay que tenerlo, que es obligatorio, ¿vale? Eh, podéis poner además códigos adicionales el website y el Scopus eh, recomendable aunque pero el ORCID por favor todo eh, no a última hora nos encontramos a veces proyectos que no tienen todavía eh, no tienen el ORCID bueno eh, en cuanto a los miembros de otras entidades en nuestros proyectos la gran pregunta de siempre qué pasa con los de empresas qué pasa con los extranjeros en el equipo de investigación solo van los de entidades de investigación españoles, españolas. O sea, un extranjero que esté en el CSIC puede ir o que esté en otra universidad, pero si está en una universidad extranjera, aunque sea español, tiene que ir al equipo de trabajo, ¿vale? Eso está claro. ¿Eso cómo afecta al proyecto? Pues sí, es verdad, también ha venido de la pregunta. En principio, cuando veamos ahora la valoración, la valoración se refiere al equipo de investigación, la valoración de la puntuación de los miembros del equipo se está refiriendo en general a los miembros del equipo de investigación. Luego, si solo tenéis equipo de trabajo y no tenéis equipo de investigación, pues tenéis un problema. Eh, y si no tenéis más remedio que hacerlo así, pues tendréis que intentar darle la vuelta para que el, el, el evaluador, aunque le hayan dicho, oye, tú evalúa al equipo de investigación, eh, vea que la contribución de los del equipo de trabajo es tan relevante que también los va a valorar dentro de, de ese apartado, ¿no? Porque si no… Os quedaríais bastante huecos. Eh, voy a recordar, los CVA, el CVA con méritos desde 1 de enero de 2010, para que tenga, claro, si habéis tenido una interrupción, caso de paternidad, maternidad, cualquier otra situación de la recogida en, en esto, sí que podéis poner méritos anteriores ah, en el CVA, en función, los anteriores serían pues en función del tiempo que ha estado suspendida vuestra eh, contribución a, al trabajo, ¿vale? Pero eso tenéis que justificarlo documentalmente. Vamos a la siguiente. En cuanto al equipo de trabajo, ¿qué mejora? Bueno, una duda que siempre se ha tenido. Y es que un profesor, un compañero que ya tiene la dedicación eh, cubierta, un titular catedrático o tal, que me interesa ponerlo, pero tiene la dedicación cubierta, ¿lo meto en el equipo de trabajo? No. Ya en el equipo de trabajo solo pueden estar. Era, eso venía. Ya en las convocatorias anteriores, pero no estaba tan claro, en el equipo de trabajo solo pueden estar aquellos que no tienen los requisitos para estar en el equipo de investigación. Por tanto, si alguno de vosotros tiene la tentación de meter a un compañero y ya tiene la cubierta, la dedicación, pues no, no vale en el equipo de trabajo, ¿vale? Eh, también, a, ahora la novedad es que eh, los de equipo de trabajo también firman, que antes no firmaban, firman para, para cerciorarse. Todos de que realmente no es que lo está incluyendo así sin consultarles, sino que lo saben, ¿no? O sea, que es una cosa voluntaria, no incluir a cualquiera. Entre otras cosas porque ya no podéis incluir, como hemos dicho, a los que no tenían la, los requisitos de vinculación. ¿Qué cuestiones han, han cambiado en cuanto al formato? Bueno, las instrucciones de la memoria, leerlas porque son importantes que… que todos los ítems que aparecen en las instrucciones de la memoria estén en vuestra memoria. Si no, vais a estar cojo en la evaluación seguro. O sea, tenéis que responder uno a uno a todos esos ítems que, que obligatoriamente deberíais tener. Hay que incluir un plan de contingencia para reso resolver posibles dificultades. Es decir, si, aunque sea breve, pensar en qué problemas puede tener. Por ejemplo… Que no lleguen muestras, que se pierdan las muestras, que se rompan las… que pase algo y si podríais hacerlo con menos muestras, algo que vosotros veáis que es un elemento que puede ser discutido del proyecto si pasa una incidencia, ¿cómo abordaríais esa incidencia? De forma que quede claro que tenéis capa... ya previsto la capacidad de respuesta eh, y, en su caso, un plan de gestión de datos, ¿vale? Eh, también como novedad se recomienda que el CVA esté en lengua inglesa para…, en todos los proyectos se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda, ¿vale? Y en cuanto a las publicaciones, pues han puesto unas nuevas instrucciones en el ese apartado, pero las recomendaciones que ha dado Daniel, pues son fundamentales para que, que se valoren bien, ¿no? eh, Tenéis que tener en cuenta que en el presupuesto tenéis que incluir 1.200 euros eh, para el informe de auditor. Es una novedad, los proyectos se van a revisar de otra manera en el futuro y hay que pagar un informe de adultos con cargo al proyecto. O sea, que podéis incluir, debéis incluir 1.200 euros porque después esa cantidad que se le conceda será el gasto que realmente se ejecutará y que no podréis no será un gasto propio vuestro, sino será una cantidad que habrá que, que gastar, pero sí del proyecto. En cuanto a, al régimen de compatibilidades, este año se permite por primera vez que los proyectos del FIS que eh, se han presentado en la convocatoria del 2020, eh, se pueda pedir también en esta convocatoria, siempre que no se le haya concedido. Hasta ahora era incompatible haber pedido el FIS con pedir aquí. Ahora, aunque se haya pedido el FIS, se puede pedir aquí, siempre que no hayan concedido el FIS. ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues hay un incremento importante de financiación que no es que sea una novedad porque ya todos lo conocéis, ya se ha publicado bastante. Eh, seguimos, podéis pasar un poco Ay, en cuanto a la firma. Esto no es un tema de novedad, es un tema que, que siempre tenemos un, el, el problema. Y es que este año ya sabéis que firman todo, firma el equipo de trabajo y firma el equipo de investigación. Esto es importante y que lo, que lo veáis. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Eh, no queremos, por supuesto, con el tema de la, del COVID, no queremos como todo el año, que vengáis, que vengáis personalmente al vicerrectorado a entregarnos los documentos. O sea, toda la eh, remisión vamos a hacerla, lógicamente, por correo eh, por correo electrónico y con vuestras firmas, que podrán ser manuales o preferentemente digitales. Por tanto, siempre que pasa, cerráis el proyecto al final, porque es lógico, estáis depurándolo hasta el final. Y después empezáis la ronda de firmas con todos los miembros. En algunos casos sois muchos en un proyecto. Eso da mucha angustia y retrasa el, el envío de los documentos. ¿Qué es lo que os recomendamos? Nos vaya a mandar la documentación, pero nos vaya a mandar aparte las firmas. Es decir, las firmas las podéis recopilar desde el primer momento con un escrito simple donde la persona se compromete a participar en el proyecto. O bien en el equipo de investigación o bien en el equipo de trabajo. No hay un formato específico, simplemente que cada uno declara que quiere participar y que acepta su participación durante todo el proyecto, en el proyecto que presenta pues, el investigador Ángel Orte con el título tal. ¿vale? Eso lo podéis pedir desde el principio a cada uno, junto con sus autorizaciones, a los que son de fuera de la Universidad de Granada, lo recopiláis y cuando cerráis el proyecto no tenéis que estar mandándole a cada uno una ronda de firmas que tampoco eh, ayuda más que a generar estrés, ¿vale? O sea, ese es el sistema que querríamos hacer este año. Los pedí, os recomendamos que también cuando le pidáis a cada uno la firma, no olvidéis que tenéis que poner una reseña, ¿vale? Luego lo dirá Reme, supongo, una reseña de su currículum. A los miembros del equipo de investigación eh, no hay que presentar el currículum, solamente de los IP. ¿Vale? no del equipo, pero sí una reseña de de un máximo de 8.000 caracteres, incluyendo los espacios, con lo cual también lo normal, cuando decidís quién es el equipo, le pidáis, oye, pues prepárame una reseña de tu currículum, de los aspectos más importantes que sean de utilidad para el proyecto, la autorización de tu universidad, si es que no eres de la Universidad de Granada, y la firma tuya de conformidad a participar, de forma que no tengáis después al final ese tipo de estrés. Cuando acabéis el proyecto, el día 14... Solamente nos generaréis el documento y nos lo mandaréis en un fichero junto con las firmas que podéis unir vosotros en un único PDF o si no, nos las mandáis todas. Podéis hacer todo esto en un zip, las autorizaciones y las otras declaraciones en el caso que sea necesario. De acuerdo, de forma que eh, no tengamos al final las la prisas porque la verdad que no está eh, con la situación que tenemos, no estamos como para que os vengáis aquí personalmente al vicerrectorado. Eh, normalmente tenemos 300 solicitudes y imaginaros las aglomeraciones que se forman todos los años. Este año no, no nos imaginamos que eso pueda pasar, ¿vale? O sea, que lo vamos a hacer todo telemático. Eh, por último, eh, bueno, eh, ¿qué modalidad debo elegir antes de entrar? Bueno, esto siempre ya sabéis, vosotros mismos tenéis la respuesta, pero eh, ya sabéis, eh, generación del conocimiento avance del conocimiento, retos de investigación, solución de problemas. En definitiva, ahora vamos a ver un poco que os va a ayudar a decidir muy bien si empezamos por el final, nos va a ayudar eh, en qué es lo que me van a valorar o cómo, qué criterios de evaluación hay. Es algo que ya Dani ha estado hablando pero no se ha centrado en, la, en lo que es la, la, en lo, en lo numérico de los criterios de evaluación. ¿vale? Todo esto que ha hablado Dani de cómo hacer el proyecto, ahora lo podéis completar con qué me van a, qué me van a evaluar. Y veis la diferencia entre la modalidad de eh, generación de conocimiento y la modalidad de reto. Como veis, en cuanto al ítem 1, calidad y viabilidad de la propuesta, se valora hasta 55 puntos en generación y hasta 40 puntos en reto. Es decir... Hay otras cosas que van a valorar en retos, ¿no? Que no son solo la calidad y la viabilidad. De hecho, eh, en cuanto a la calidad en sí del proyecto, 40-30. En cuanto a la viabilidad, 15 días. Es decir, en un proyecto de reto incluso la viabilidad es más importante que en un proyecto de generación del conocimiento. ¿Por qué? Porque hay más dudas de que realmente eh, eh, pueda llegar a, a, a cubrirse totalmente, ¿no? El proyecto. ¿Por qué? Porque es más riesgo, tiene mayor riesgo y por tanto no tiene que asegurarse, no se valora tanto la, la viabilidad como se valora en general. En cuanto al equipo de investigación, en ambos casos con 30 puntos. Todo lo que ha comentado Daniel, de la importancia de cómo visualizar vuestro equipo, las contribuciones, las relaciones y tal, es que es muy importante, que son 30 puntos. Pero en el impacto, ¿dónde está la diferencia que os puede hacer o que os va a hacer ver si vais a reto o vaya a? A, a generación de conocimiento. Retos, ya sabéis que hay más fondos, pero tenéis que ser conscientes de que 30 puntos se generan en, en la nota sobre el impacto. Y en cuanto al impacto científico-técnico, son 20 puntos. Y en cuanto al impacto social y económico, 10 puntos. Mientras que en, en generación de conocimiento estamos justo en la mitad. O sea, el impacto se valora el doble en reto que en generación de conocimiento. En la siguiente transparencia, bueno, eh, un poco el resumen de esto mismo, eh, cómo van cada uno y en la siguiente transparencia, para ir más rápido, empezamos a ver con el detalle de los criterios de valoración, que es lo que vosotros también tenéis que tener muy en cuenta cuando redactéis. ¿vale? En cuanto a la calidad, esto no, voy a pasar un poco de este tema, que lo que sí es importante es que vosotros también vayáis viendo eh, eh, cada uno de estos apartados y que eh, los tratéis de responder en la memoria. O sea, que cada uno de los apartados sea eh, calidad, sea viabilidad, sea equipo, tengan y cada uno de los it, sub subítems, de esos criterios de evaluación, respondáis en vuestra memoria, porque el evaluador, todos habéis sido evaluados, muchos habéis sido evaluadores, y, y, y os dan una plantilla que tenéis que confeccionar y valorar de estos subítemes, decir si lo cumple o no lo cumple, en qué grado lo cumple el proyecto. O sea, si no habláis de ello, pues, probablemente diga, pues no ha quedado suficientemente claro el plan de publicaciones científicas o el carácter multidisciplinar del proyecto o el plan de gestión de datos. Las cosas más grandes las tenéis claras, pero el plan de gestión de datos o el plan de transferencia. Vamos a centrarnos un poquito en el en cuanto al impacto, que probablemente eh, eh, es lo que es, el que quiera ir a reto. ¿Lo va a tener que afinar mucho? Si no lo tiene muy claro, que se vaya a generación de conocimiento. Eh, ¿Qué avances vaya a tener? ¿Qué plan de publicaciones? ¿Qué plan de difusión? Hay un enlace en nuestra presentación hacia cómo hacer un plan de difusión que ya lo había…, lo había un curso que ya había puesto Dani en el… Eh, en el plan de formación del vicerectorado, y entonces está enlazado para que veáis cómo poder hacer un pequeño plan de difusión. Eh, el impacto social y económico de los resultados, no solo económico, hay proyectos que tienen un impacto social, pero no económico. No sé, imaginaros en estudios de género o cuál mm, aparte de cubrir un reto, tiene un impacto, el proyecto puede, se puede garantizar el impacto eh, que va a tener sobre la sociedad un impacto social y cómo contribuye a que los lo interesados eh, se aprovechen de los resultados del proyecto. Imaginarnos igual que se cuente con, por ejemplo, asociaciones, en el caso de, estamos hablando de un proyecto de sociales, asociaciones, organizaciones que estén muy interesadas en ese ámbito. No estamos hablando de un tema económico. En el tema económico, si, si el proyecto es más científico, más tecnológico, y tenéis un ente, una empresa, un ente, una institución muy interesada en los resultados del proyecto, pues habría que ponerlo. O sea, eh, eh, habría que ponerlo. ¿Dónde se pondría lo que antes venía? ¿Usted tiene un ente promotor observador? En este apartado de la memoria. Pues la empresa tal, de pinturas con la que habitualmente trabajamos, está muy interesada en los coloides que nosotros estamos desarrollando en, lo, en, esta, en esto que estamos intentando descubrir. ¿no? Y podéis poner dentro del apartado, aunque gastéis una página de la, de la memoria, de las 20 páginas de memoria, pues daros cuenta que, que el, el impacto es económico se valora con 15 puntos. Si vas a reto no habría que descartar el, el dedicar alguna página de la memoria a estos, uh, a estos entes promotores que podéis eh, poner aquí, porque no hay otro sitio donde ponerlo. Es decir, intentar darle solución o darle contestación a cada uno de, eh, de los apartados de, de la memoria. ¿vale? Eh, y con esto casi casi a continuación tenemos eh, el, el enlace aquí a cómo preparar un plan de difusión adecuado. Que, que está aquí puesto eh, este enlace. Ya os digo que en cuanto al apartado de formación eh, durante estos días el que vaya a pedir un FPIN, vamos a hacer una, en colaboración con la escuela de doctorado, que nos ha mandado datos sobre los programas de doctorado y tal, vamos a tratar de daros, eh, para que en, en media página tengáis algunos datos generales que den importancia a la universidad, a, a cómo es la formación en la universidad, de forma que sea un valor positivo cuando valoren en la formación. Esto podéis hacerlo también con otros, no, no, no perdáis eh, o no sintáis que, que vender la propia universidad como algo positivo cuando en vuestro proyecto eh, eso es, es positivo siempre. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando tenéis que describir qué instalaciones tenéis. ¿Qué instalaciones tenemos para desarrollar el proyecto? Por ejemplo, ¿qué infraestructuras disponemos? Hay que nombrar al centro de instrumentación científica, los que trabajáis mucho con el CIC, Podéis, debéis hacer una pequeña reseña a que vuestra eh, pues toda vuestra eh, análisis o tal de este tipo de áreas vais a hacerlo en la unidad tal del Centro de Instrumentación Científica. El Centro de Instrumentación Científica, pues que tiene garantizada con la ISO 9001 la, el sistema de calidad, parece una tontería, hay que decir esas cosas, que tiene un equipo de supervisores científicos ...de calidad contrastada como fulano de tal, en cuatro líneas, puedes decir la, que toda tu parte de infraestructura... ...queda perfectamente cubierta con los análisis que va a hacer en el centro de instrumentación, que, que además son de calidad. ido directamente a, a la unidad del CIC y que ellos den eh, una parte para vender también ese apartado. O sea, nunca despreciéis el vender las cosas que ya tenemos, no solo vuestro proyecto, sino el resto de cosas que hay en la universidad, intentar hacer esa venta de, de calidad, ¿vale? Y, y aquí me quedo y empieza R.E.M.E. con la parte de requisitos y, y tramitación de solicitudes. Eh, hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien las dos salas? Si no me decís nada, doy por... Sí, se oye, la 1 vale, se oye. Está bien. Venga, pues entonces continuamos con la presentación. Ahora vamos a empezar lo que es la parte ya más administrativa y todo lo que tiene que ver con los requisitos tanto de para poder ser IP como para ser equipo, el tema de la solicitud y una, un poquito las características de los tipos de, de proyectos que, que se pueden presentar en esta convocatoria. En primer lugar, recordaros que aunque la convocatoria tiene plazo fecha fin el día 17 de diciembre, eh, nosotros hemos puesto como plazo interno el día 14 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque además este año con el INRIDI que no tenemos eh, la presentación, no se hace presencial, sino online, tenemos que ir abriendo todas las solicitudes. Eh, si en algún momento detectamos algún fallo, tenemos que estar escribiendo, que, lo que abriendo la solicitud, que lo rectifiquéis. Si eso lo dejamos para el último día, nos podemos encontrar con con un atranque de, de, de solicitudes que no nos dé tiempo a firmar y queremos hacerlo todo con tiempo. vale. De todas formas, nosotros hasta el día 17 vamos a estar firmando, pero no queremos que, que agotéis plazos para no vernos tampoco nosotros agobiados y que no, no lleguemos a las 2 de la tarde del día 17 y no hayamos podido firmar todos los proyectos. Según los requisitos que, que tenga el IP, podemos distinguir dos tipos de proyectos, el tipo A y el tipo B. El tipo A va dirigido a investigadores jóvenes que cumplan los requisitos de, de, la, de la convocatoria, es decir, que no hayan dirigido proyectos del Plan Nacional anteriormente, ni del Carlos III, ni de LINIA, que hayan obtenido el grado de doctor entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017, salvo las excepciones que se contemplan en la convocatoria y que hay que acreditarlas. Eh, pueden tener uno o dos IP estos tipos de proyectos. Si, son, si un proyecto se, pre, se presenta por la modalidad, y va con ese co coip también tiene que ser eh, de tipo A, si no pasaría a ser de tipo B. Y dentro de esta modalidad se incluyen también lo que son los proyectos GIN, los jóvenes, es decir, los proyectos para jóvenes investigadores sin vinculación. Eh, son proyectos con las mismas características de los proyectos de, de retos tipo A, pueden ser dirigidos solamente por un IP, no pueden formar parte de un proyecto coordinado, siempre van a tener una duración de, de tres años, eh, tienen que contar con un tutor que es un investigador eh, vinculado a la entidad solicitante, en este caso a la UGR, pero que este tutor no va a participar ni en el equipo de investigación, ni en el de trabajo, ni va a tener implicación en el desarrollo del proyecto. Comentaros que a este respecto me han hecho una pregunta esta mañana de si un mismo tutor puede eh, tutorizar a, a más de un, de un investigador. El ministerio me ha dicho que, la, que, puesto que la convocatoria no dice nada al respecto, pues no habría problema. Eh, este IP no puede tener, al finalizar el plazo de solicitud, vinculación con ninguna entidad susceptible de ser beneficiaria o si la tuviera, no ser superior a, a un año. Eh, la retribución de, de estos investigadores de 35.450 euros al año, eh, que ha subido en esta, este año ya ha subido, no pueden pedir eh, contratos predoctorales y puesto que su presupuesto eh, va a superar siempre los 100.000 euros, la memoria obligatoriamente se tiene que que redactar en, en inglés. Los tipos B ya son los proyectos de siempre, dirigidos por uno o dos investigadores principales, con una trayectoria más consolidada y que cumplan todos los requisitos del artículo 6.2 de la convocatoria. Eh, como pueden ir también con un COIP, no es necesario que ese COIP sea de la, de la Universidad de Granada. Dentro de esta modalidad se incluyen también los proyectos, lo que eran los antiguos proyectos de línea, estos proyectos siempre se van a incluir eh, dentro de la modalidad reto por el reto número 2 Según el número de equipos, tenemos proyectos individuales que pueden ir con o sin equipo de investigación, que aunque sea lo menos us eh, usual, algún proyecto sin equipo de investigación también tenemos. Y proyectos coordinados, que conformarían un proyecto co para conformar un proyecto coordinado tiene que haber un mínimo de dos y un máximo de seis subproyectos. Uno de los subproyectos sería el proyecto coordinador, y si el subproyecto tiene dos investigadores principales, ambos se van a considerar como coordinadores. En cuanto a los proyectos coordinados, el proyecto coordinador puede ser de tipo A o B, pero el proyecto coordinador siempre tiene que ser de tipo B. Eh, cuando sean de la misma entidad… Eh, se tendrá que aportar una dimensión de relevancia para que el proyecto coordinado no pueda ejecutarse como un proyecto individual con dos investigadores principales. En el caso de proyectos coordinados, si el subproyecto coordinador es de tipo RTA, la entidad beneficiaria siempre tendrá que ser un centro y más de maíz eh, agrario o alimentario dependiente de la comunidad autónoma o de línea. Eh, se ha de tener en cuenta que el subproyecto coordinador, esto es muy importante, eh, no va a poder terminar de cerrar el proyecto hasta que el resto de sus proyectos lo haga. Por eso es muy importante que los subproyectos cierren cuanto antes para que el, sub, el proyecto coordinador lo haga también en plazo. También es muy importante que tengáis en cuenta cuando, si vais a pedir un proyecto coordinado, que todos los proyectos que lo conforman tienen que pertenecer al mismo área temática y tener la misma duración. Esto tiene que estar claro desde el principio porque ya el año pasado tuvimos algún problema. Y luego, en cuanto al título, cada subproyecto tiene su propio título, pero luego tiene que, tener, tiene que haber un, un título común eh, para lo que es el proyecto coordinado en, en su conjunto. Según la duración de los, que puedan tener los proyectos, con carácter general, eh, los proyectos tendrán tres o cuatro años y excepcionalmente puede haber los de dos años, siempre y cuando la vinculación del IP no alcance para toda la ejecución. Del proyecto y se justifique eh, adecuadamente. Los proyectos de tipo GIN siempre van a tener, como hemos dicho antes, tres años de duración. Una cuestión importante que estoy es siempre las dudas que tenéis: ¿quién puede ser eh, IP o coIP de, de un proyecto? Eh, pues. Todos aquellos investigadores que reúnan los requisitos de vinculación recogidos en el artículo 6.2 de la convocatoria y los requisitos de compatibilidad recogidos también en ese artículo y en el anexo 15 de la convocatoria. Catedráticos de universidad, titulares, contratados doctor, colaboradores, ayudantes doctores, eh, bien que tengan su contrato recién empezado y tengan, eh, y tengan años suficientes para pedir un proyecto de tres años. O cuatro, o bien aquellos que se encuentren al final del contrato, pero estén acreditados o contratado doctor. También podrán ser IP aquellos investigadores incluidos en el plan de estabilización de la OGR. En este caso, eh, si los investigadores eh, no van a tener vinculación durante toda la vida del proyecto, hasta junio de 2024, para proyectos de tres años, tienen que firmar una declaración relacionada con esa vinculación. Ese modelo lo tenéis en las páginas del vicerrectorado y luego tendréis que aportarlo una vez que nos enviéis la la solicitud. Para el caso de las Marie Curie y la Atenea, solamente se les va a poder, eh, esta, esta figura, eh, dado que sus convocatorias exigen dedicación exclusiva a su proyecto, solo pueden ser eh, IP o miembros del equipo de investigación si su, si su beca finaliza antes de septiembre de 2021. En caso contrario, pues solamente van a poder participar en un equipo de trabajo o como mucho pedir un proyecto de, de GIN, de jóvenes investigadores sin vinculación. En cuanto a los profesores próximos a la jubilación y a los eméritos, van a poder participar como COIPES. Y en el caso de los profesores próximos a la jubilación, deberán de firmarnos un compromiso de que una vez que lleguen a la jubilación, eh, van a solicitar pasar a colaboradores extraordinarios. Ese documento también está en nuestra página, nuestra página web. Eh, los investigadores tipo GIN tienen que ser investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras, sin vinculación o con una vinculación inferior a, a un año. En cuanto a quién forma parte del equipo de investigación, pues volvemos a los mismos casos de, de los miembros del equipo de... perdón, de los IP y COIP, eh, con la salvedad de que también incluiríamos aquí a los que son los y los y los numerarios. Y recordando también que los Profesores próximos a la jubilación tienen que presentar el compromiso de colaborador extraordinarios y que los maricurí y los Atenea solamente si su beca finaliza antes de septiembre de 2021. En cuanto a la autorización para participar en, en proyectos de otras entidades, eh, tiene que aportar, eh, el personal que no tenga vinculación durante toda la, toda la vida del proyecto tendrá que seguir los criterios indicados anteriormente. Me refiero a las figuras que se encuentren en el plan de estabilización y que no tengan, vayan a tener vinculación, como mínimo hasta junio de 2024, tendrán, para que les demos la autorización, tienen que firmar la declaración que tenemos colgada en nuestra página web. En cuanto al personal de otras entidades que se va a incluir en el equipo de investigación, quiero que tengáis muy en cuenta este año en las autorizaciones, que no, no solo, y os lo digo no solo para los catedráticos titulares, que supuestamente son funcionarios y que tienen vinculación toda la vida del proyecto. En la reunión que tuvimos con el ministerio ya nos, hicieron, nos dejaron claro que incluso para estas figuras la autorización tiene que venir, no solo como que autorizo a participar en el proyecto, sino que también me comprometo a mantener la vinculación durante toda la vida del proyecto. Esos dos aspectos se tienen que indicar en la autorización para que sea válida, para cualquier persona que, que venga de otra entidad. Y, de hecho, vamos a intentar que la gente, la, la, las solicitudes que no vengan con todas esas autorizaciones, eh, que la gente pase a los equipos de, de trabajo, si no los autoriza. En cuanto al equipo de trabajo, pues pertenecerán al equipo de trabajo todas aquellas personas que participen en la ejecución del proyecto y que no cumplan con los requisitos para ser IP o para formar parte del equipo de, de investigación. Estos investigadores también tenéis que registrarlos en la, en la aplicación de solicitud y, además, en la memoria, reseñar las actividades en, la, en las que vayan a, a colaborar. Nunca podrán ser responsables ni de objetivos ni de tareas. ¿Quién puede formar parte del equipo de trabajo? Pues la novedad más importante de este año, ya la ha dicho Miguel Ángel al, al inicio, es ¿eh? Que todo aquel que tenga requisitos para ser IP o miembro de un equipo de investigación, titular, un catedrático, no va a poder formar parte del equipo de trabajo. Serían solamente doctores sin vinculación o con vinculación inferior a la vigencia del proyecto, sustitutos interinos, asociados, personal en formación, técnicos de apoyo, personal contratado por obra y servicio, profesores invitados, extranjeros y solo alumnos de doctorado. Los alumnos de máster no tendrían tampoco cabida en el equipo de de trabajo en cuanto al tema de incompatibilidades podéis consultar las convocatorias en el anexo quinto de la, de la, de la convocatoria eh, el IP solo puede ser IP de un solo proyecto, el IP y el COIP y los miembros del equipo de investigación podrán participar eh, en dos proyectos en total eh, aquí tenéis que olvidaros porque no existe ya ni la dedicación única ni la de, ni dedicación compartida, pueden participar en dos proyectos computándose los de esta convocatoria y los de convocatorias anteriores que finalicen después del 31 de diciembre de este año. Las prórrogas no se tienen en cuenta. Por ejemplo, un proyecto de la convocatoria 2017 de tres años que acaba este año y tiene prórroga, ya sus investigadores principales y sus miembros del equipo de investigación pueden pedir proyectos y pueden participar en, en equipos de esta, de esta convocatoria. Saber también que la convocatoria de generación y de, y de, reto, de generación del conocimiento y retos son excluyentes, y la novedad en cuanto a los proyectos en salud es que eh, solamente se va a tener en cuenta los, los, los proyectos en salud en cuanto a la convocatoria de 2020, que hayan sido concedidos. Si yo me he presentado a un proyecto de la convocatoria de salud y no ha sido concedido, puedo presentarme a los proyectos del Ministerio. Los proyectos de lo que es ya el plan operativo FEDER, los proyectos de excelencia de la Junta, los proyectos del H2020, ningún tipo de esos, de esos proyectos son incompatibles con los del Ministerio. Pasamos ahora a lo que es el tema de la memoria científica. Aquí, como ha dicho Miguel Ángel, es muy importante que os leáis las instrucciones al respecto que tiene la, la convocatoria, sobre todo porque os da muchas veces una descripción de lo que tenéis en cada uno de los, de los apartados. Quería haceros referencia al tema de la EPO. Si bien es importante que hagáis mención de cualquier entidad cualquier empresa interesada en los resultados del proyecto, la convocatoria dice que no tenéis que aportar ningún documento. Al respecto, ni, ni entregármelo a mí ni ajuntarlo a la memoria, porque si lo ajuntáis a la memoria os va a contar como una página más y ya os está restando una hoja. Eh, si metéis una carta de una EPO en vez de, de 20 hojas voy a tener que hacer 19 de memoria, entonces es mejor que las cartas de EPO no las aportáis, simplemente hagáis mención en la memoria de, de ese interés por parte de, de, la, de la entidad. Siempre también os digo que cuidado con el formato, que cojáis el modelo actual, el que está colgado ahora mismo en la página, con el logo del, del Ministerio actual, porque son formatos y documentos que luego no se pueden, no se pueden subsanar. Eh, en cuanto al tema del CVA, ¿se acepta eso, el modelo normalizado que está en la página o el que se descarga automáticamente de la, de la FECIT? Eh, yo aquí... Quiero haceros un inciso, puesto que solamente se aporta el CVA de, del investigador principal y, como mucho, el del COIPE si lo hay. Eh, y son solo cuatro páginas de currículum que cojáis el modelo actual, el del Ministerio de Ciencia e Innovación. Porque si os vais al del año pasado, el nombre del ministerio ha cambiado. Y no quiero que, parez, que por esa tontería de formato eh, os dejen el proyecto fuera. No sé hasta qué punto pueden llegar a ser exigentes en este tipo de, de cuestión. Eh, se recomienda que lo redactéis en inglés, eh, en los formatos y en las letras y en los márgenes. Yo creo que ahí no hay problema porque el, el formulario que viene en la página está adaptado para que no os salgáis de ahí. Recordaros que los méritos son desde el 1 de enero de 2010, salvo las excepciones recogidas en el artículo 6.4. Y que os leáis las instrucciones al respecto, sobre todo en lo que, lo que se refiere a, al apartado de, de publicaciones. Eh, importante también, sobre todo a los que pedís por primera vez proyectos, es que tenéis que estar registrado en el registro unificado de solicitantes. Tanto el IP como el COIP si sí lo hay. Eso genera unas claves que son las que vaya a tener de aquí a la eternidad mientras estéis pidiendo proyectos para poder entrar a hacer la, la solicitud. ¿vale? Y luego de cara a, la, a las futuras comunicaciones con, con la agencia. Todos los enlaces del RUS, de la aplicación, una vez que entráis en el Ministerio de Ciencias, el, el, dentro de la convocatoria hay una, un apartado que se llama Enlaces, donde tenéis los enlaces a todos estos registros, a la solicitud, al RUS, a cualquier otro que os haga falta. Una vez que entréis en la solicitud, que tenéis la solicitud, esto es lo primero que, que os aparece. Esta columna es eh, donde se agrupan las partes fundamentales que componen esa solicitud. Yo os recomiendo que está bastante bien, la verdad es consultar el manual para presentar una solicitud que lo tenemos colgado en nuestra página web y en la página del ministerio. La verdad que va avanzando poco a poco en cada uno de los epígrafes que tenéis que rellenar y os deja, yo lo he estado consultando y es bastante claro a la hora de completar cada uno de los, de los apartados de la, de la solicitud. La página de la entidad solicitante, aunque parezca una tontería, para mí es muy importante, porque esto me, nos estáis bombardeando todo el día con estas consultas. ¿Quién es el representante? Enrique Herrera Viedma, Viedma, perdón. ¿Quién es el, la persona de contacto? Miguel Ángel Guardia. Los datos los tenéis aquí en la presentación y, además, los tenéis en el resumen ampliado de la convocatoria que tenemos en la página web. Es nada más seleccionar la Universidad de Granada, el centro-departamento de o lo que creáis conveniente en vuestro caso y ya los datos del representante es Enrique y la persona de contacto es Miguel Ángel Guardia, ¿vale? Después, lo primero que debéis de seleccionar es la modalidad de proyecto. Bien generación del conocimiento, bien reto. Y después el tipo de proyecto que solicitáis, si es tipo A, si es tipo B para la modalidad de generación del conocimiento y, si hay en retos, podemos solicitar la modalidad A, B, GIN o RTA. Cuando Si elegimos la modalidad RTI, lo primero que se activa es el campo del reto principal, donde debemos elegir el reto en el que vamos a enmarcar nuestro proyecto. Y si, por el contrario, es la modalidad de generación del conocimiento, lo primero será eh, elegir el área temática principal. Para la descripción de las áreas podéis eh, entrar en la página de la agencia donde tenéis un documento donde os aclara cada una de las áreas eh, en las que podéis incluiros. Es obligatorio rellenar siempre un área principal y opcional el área temática secundaria. Para el tema del código for, eh, os he dejado el enlace en el código FOR que tenéis que incluirlo. Obligatoriamente se recoge el área asociada al proyecto solicitado. Sé que es una cosa un poco ambigua. Eh, no hay mucho que explicar, pero como es un campo obligatorio, pues el que más Coraje os de muchas veces, digo, el que más consideréis que se pueda que pueda parecerse al, al área donde vosotros os encuadráis. No, no hay más, no hay más explicación ni más, ni más que deciros en este aspecto, ni más aclaraciones que hacer. Otra cosa que siempre nos estáis eh, preguntando es el tema del código NAPS. Aquí se escoge siempre avance general del conocimiento con fondos distintos al FGU. ¿Vale? Eso es el, y dentro de cuando pincháis en avance general del conocimiento, os encuadráis en el área que cada uno crea conveniente. Luego está el tema de los, de los proyectos coordinados. El proyecto coordinador es el primero que va a entrar a la aplicación y una vez que entre y ponga como forma de ejecución coordinado le, y ponga el tipo de proyecto coordinador, le va a generar un código, un identificador que es el que le tiene que pasar luego a los subproyectos. ...para cuando entren ellos puedan enlazar su proyecto al coordinador. Si no lo hace así, eh, no podrá presentarse como con un proyecto coordinado. Entonces, el proyecto coordinador es el que entra primero, genera el identificador... ...y se lo pasa al resto de, de sus proyectos. Vuelvo a repetir, en estos proyectos tened en cuenta que la duración y el área... ...siempre tiene que ser la, la misma. En otro apartado del proyecto es de los indicadores. Hay tres grupos de indicadores... Y tenéis, recordad que estos datos siempre tienen que coincidir con lo incluido en el apartado de impacto científico-técnico de la memoria. Hay indicadores del personal involucrado en el proyecto, que hace referencia solo al equipo de trabajo, de las actividades de formación y de los resultados previstos en el, en el proyecto. ¿vale? Eh, en el manual de presentación de la solicitud eh, mmm, se amplía la información que tenéis que, que indicar en este apartado de la memoria, de la la, memoria, perdón, de la solicitud. En el apartado de investigadores, por un lado tenéis los datos del investigador principal eh, y, de la, y los datos del IP2, ¿vale? Y de los, los datos que componen la, los miembros del equipo de investigación. Eh, en el caso de, como hemos dicho anteriormente, de lo, en el, perdón, en el caso de los IP de los tipos GIN que no tengan vinculación con ninguna entidad, eh, deberán de, de seleccionar lo, eh, el campo sin entidad. Referente al código ORFI se utilizará para recuperar las bases de datos bibliométricos. Por ello es necesario que tanto este código esté asociado a los distintos códigos identificativos del investigador en las bases de datos WoboSign o Scopus, porque si no, eh, no se va a poder enlazar y consultar la, las publicaciones del equipo y de los miembros de y, perdón y de los investigadores del proyecto. Se podrá introducir eh, a tantas personas como, se, como queramos en el equipo de investigación. Eso no hay ni mínimo ni máximo, no hay ningún mínimo ni ningún máximo. El único requisito que eh, cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y que la entidad de estas personas esté dada de alta en SISEN. Si no está dada de alta en SISEN, tendrán que pasarlo al equipo de trabajo. Asimismo, de cada uno de los miembros del equipo de investigación deberéis de incluir una reseña ...de un máximo de 8.000 caracteres en lo que se refiere a su currículum. De los miembros del equipo de investigación no hay que, que introducir ni que aportar ningún currículum. Ellos facilitarán esos datos para que vosotros podáis cumplimentar la, la aplicación. Y por supuesto el código ORCI y el website o el SCOP. Importante también en la parte del investigador principal que el resumen se escriba en inglés. Ya que al, eh, como puede ser evaluado por un, por un experto extranjero pues se recomienda y se, que, que ese resumen vaya en, en inglés. Una vez cumplimentados todos los datos de cada persona que compone el, el equipo de investigación, veréis que aparece un resumen como el que se ve en la imagen. Arriba aparecerán los, el investigador o investigadores principales y posteriormente los miembros de, del equipo que hemos ido introduciendo. En la parte del equipo de trabajo, lo único es indicar su, su, los datos que aparecen como obligatorios, que me parece que es la entidad, nombre, DNI y el código ORCI, si lo, si lo tienen. Tampoco es obligatorio, simplemente es recomendable. ¿Vale? Cuando llegamos a la parte de, del presupuesto, eh, la parte de gastos se, se compone de tres partes, lo que son gastos de personal, gastos de ejecución y un resumen. En eh, Las dos primeras partes, bueno, si tenemos gastos de, de personal, mmm, se rellenará, Si no, no. Si no hay esas partes hay que rellenarlas y la tercera simplemente se completará automáticamente con los datos que hemos ido aportando en, la, en las otras dos. Y solo estará disponible en modo consulta. En cuanto a los gastos de personal, en los, en el caso del proyecto GIN, cuando hemos solicitado la modalidad GIN, automáticamente se le va a cargar ese, esa cantidad al presupuesto. La aplicación cargará el importe correspondiente a, lo, a su sueldo durante los tres años, que son 106.350 euros. Y eso ya no se puede modificar. Para el cálculo del coste de los contratos incluidos en gastos de personal, pues estos son los, los costes mínimos anuales por cada uno de los tipos de contratos. Un contrato de doctor, de doctor supone 26.000 euros al año, un contrato de graduado 24.000 y un técnico de FP 19.000. Aquí hacer, quería hacer eh, un poco de, de hincapié. En que muchas veces, eh, vaya, yo lo, lo digo, eh, os pasáis pidiendo y eso sube mucho el presupuesto a la hora de, de meter, cuando metéis muchos gastos de personal. A veces la carencia de investigadores, en el equipo de investigación no podemos suplir la contratación de personal. Porque lo, lo, los evaluadores, lo primero, los evaluadores no son tontos. Lo segundo, no nos van a dar todo el dinero que pedimos en el proyecto. Y poner tres contratos durante dos o tres años que dure el proyecto, eso sube mucho el presupuesto, no me van a dar... Y no voy a poder llevar a cabo a lo mejor algunas de las tareas que, que tenía previstas para esas personas que voy a, a contratar. El resto de gastos que podéis, que son elegibles los tenéis en el artículo 9 de la convocatoria. Adquisición de inventariable, alquiler de inventariable, fungible, mantenimiento, otros gastos, viajes y dietas. Lo que sí también quería deciros que aquellos proyectos que presenten un presupuesto de más de 100.000 euros, puesto que la memoria tiene que ir en inglés, también se recomienda que la justificación del presupuesto en la aplicación la hagáis en inglés. Eh, también quería, ya por último, los documentos que tenéis que aportar. Son obligatorias la memoria, el CVA del IP y COIP… En el caso de que tengáis alguna situación de la recogida en el artículo 6.4, tendréis que subir la documentación que lo acredite y ya pues, los proyectos de con actuaciones especiales pues la documentación que al respecto tenga que, tengan que subir. ¿vale? Recordaros siempre que el CVA y la memoria son parte integrante de la solicitud. No podrán modificarse una vez que, que finalice el plazo de, de presentación de solicitudes y entonces eh, revisar muy bien la, la propuesta antes de, de cerrarla. Porque si bien nosotros mmm, podemos revisarlo, se nos puede pasar en algún momento o si vamos muy justos de tiempo no nos va a dar lugar a revisar los documentos y tendremos que firmar tal y como venga la, la solicitud sin abrir los documentos para, para hacer las, compro, las comprobaciones. Y por último, pues las recomendaciones finales. Que os leáis bien la convocatoria, que consultéis la, las preguntas frecuentes, que mmm, incluso el manual de cómo presentar la solicitud, que está bastante bien, eh, procurar que la memoria responda a todos los ítems que, que nos piden, sobre todo lo en lo que se refiere al tema de, del impacto, que reviséis bien la memoria en los CVA, eh, la memoria, si es posible que la, la miréis con el equipo de investigación y, sobre todo, lo, los que te presentáis el, presupuest, eh, el presupuesto mayor de, de 100.000 euros, que la tenéis que presentar obligatoriamente en inglés. Y ya simplemente, pues, quedo a, la, a las consultas que me queráis hacer al respecto de, de esto. ¿Se pueden hacer preguntas ya, Remy? Sí, podéis ya, cuando queráis. Hola, muy buenas. Soy Cristóbal Lozano, de Filología Inglesa. Eh, una preguntilla. Eh, para el tema de la recogida de datos con humanos, tipo cuestionarios experimentos y todo este tipo de cosas, en el proyecto actual tenemos autorización. Del Comité de, de Ética en Humanos. El proyecto nuevo es una continuación del actual. Entonces, ¿necesito pedir una nueva autorización o basta con decir que tenemos autorización para recoger el tipo de datos que vamos a seguir recogiendo? Porque no va a variar mucho la naturaleza de los datos. Normalmente, Cristóbal, como el. Sí. Vale, vamos a hacer mejor entonces una cuestión y es que hace, vamos a hacer las preguntas en el chat y las vamos contestando porque lo que nosotros hablamos sí se oye en las dos salas, pero lo claro, lo que habláis los de una sala no lo escuchan los de la otra, ¿vale? Así que si hacéis un pequeño resumen de las preguntas en el chat y vamos mirándolas y las vamos contestando para que todos puedan puedan verlas. ¿Parece, Cristóbal? Eh, sí, vamos, puse la pregunta en el chat de pues, ah, vale. bueno, no, Yo, Cristóbal, lo, lo, te, lo que te quería comentar es que eh, normalmente como el proyecto nuevo no va a tener el mismo título que el que esté vigente por regla general se te va a pedir que haga otra vez la, la solicitud del comité de ética uh -huh. vale. Son dos proyectos diferentes que aunque vayan enlazados pero lo normal es que es que hagáis otra solicitud Muy bien. Con, el, con el nombre del proyecto nuevo muy bien, gracias. Pues entonces, nos vamos al chat y vamos eh, hay alguna pregunta que, que ya ¿Sale? hemos ido contestando en el chat, pero que igual en la otra sala no estaba. Eh, empezamos, Rafael Jiménez, que preguntaba si un IP de un proyecto activo en otra universidad puede participar como miembro del equipo de trabajo de un proyecto de esta convocatoria. Bueno, en, princip en principio no se debe, ya lo hemos explicado, no se debe eh, los miembros del equipo de trabajo solamente... Eh, serían los que no cumplen los requisitos. Por tanto, un IP lo que tiene es cubierta su vinculación, pero en el equipo de trabajo no deben ir los que tengan una vinculación de funcionarios o indefinida con, eh, con un centro de investigación, ¿vale? Eso tienen que ir en el equipo de investigación y si tiene cubierta la dedicación, no debe ir en el equipo de trabajo. Es la novedad que ha puesto este año el, el ministerio. Hay otra pregunta de que Caterin Castro y los Juan de la Cierva, ¿pueden ser IP? Sí, los no, Juan de la Cierva pueden participar como IP. Incorporación, los Juan de la Cierva, incorporación, Miguel Ángel. Incorporación, incorporación, evidentemente, incorporación. La Formación serían para proyectos tipo GIM? Eh, dice Marina Rojo, aquellos investigadores que tienen un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía con fondos FEDER, ¿pueden solicitar este, este tipo de proyectos nacionales? Sí. Ya lo hemos dicho. Sí, que no, no son hay incompatibilidad. incompatibilidad. Jaime Mateo Gil, en caso de miembros. A ver, perdón, he ido para arriba. En caso de miembros de universidades extranjeras que participan en el equipo de trabajo, ¿necesitan alguna autorización de su institución? ¿O pueden no. participar si son Marie Curie, por ejemplo, o similar? No hace falta no, autorización no hace falta. para las entidades extranjeras, pero sí eh, su, hemos dicho la firma, su compromiso de participación ¿vale? en el proyecto, que no va, no tiene por qué ir dentro del modelo que va a generar la solicitud, sino, como hemos dicho, en un documento aparte para que no tengáis eh, que estar al final del proyecto eh, recopilando la firma. Eh, más preguntas, aquí tenemos a Francisco Palma, eh, personas de entidades extranjeras tienen que presentar nada, ya lo hemos visto. Eh... Aquí tengo una pregunta también de Fermín, el tema de aportar documentos. Eh, como siempre, siempre damos un, un margen luego de que se pueda aportar algún, la documentación que falte. Para, para nosotros lo principal es el tema de la firma, Fermín. Y puesto que hemos dado vamos a dar la facilidad de que os firmen el papel antes de que generéis la, el PDF definitivo, eh, la firma, mm, eso va a ser obligatorio, ¿vale? En esta, en esta ocasión, que no falte ninguna firma. Eh, lo de la EPO, lo de Miguel Ángel Fernández Rodríguez también decía, ¿sirve de algo las cartas firmadas de EPO? Lo he dicho anteriormente. Hacer mención del interés de la empresa, del interés de las entidades, pero la carta no es obligatoria, porque si la juntáis a la memoria os cuenta como una hoja más y os está quitando espacio para otro tipo de, de apartados de la memoria. Eh, con eh, una pregunta que nos los médicos del hospital Virgen de las Nieves o del en general de los hospitales sin vinculación con la UGR pero con contratos permanentes, ¿van al equipo de investigación o al equipo de trabajo? Bueno, podemos considerar que los hospitales a través de FIBAO, son una entidad eh, de investigación y, por tanto, pueden ir al equipo de investigación. Es como hemos hecho hasta ahora, ¿no, Reme? Siempre sí, que sea claro. el, del SAS, el SAS, al tener una Tendrán fundación... Tendrán que buscar, yo entiendo, no sé cómo estará dado de alta FIBAO en el SISEN, si como Fundación Alejandro Otero, no lo sé, porque como también... Una, una cosa son los nuestros de Granada, que puede ser Fundación Alejandro Otero, pero tendrán que preguntar eh, claro. eh, de cuando vengan de otros hospitales, de otras comunidades, de otros sitios. Oh. No, además, nosotros no podemos consultar, hacer consulta de qué entidad está en el sí, o no. Es directamente vosotros que os den el número de entidad fiscal de, eh, de la entidad. Es que no, no podemos consultarlo pero, nosotros. Pero, pero en general nosotros vamos a, a, a facilitar el tema que no no, el equipo eh, de investigación. Sí, pero es luego la, la aplicación, los que no les, va a, dejar, los que les claro. va a permitir, sí o no, que los puedan claro, meter. que puedan si no meter en el equipo de investigación o no, ¿vale? Eso tendrán que verlo ellos, que lo vean con FIBAO, lo, ellos mismos. Y o con la Fundación a la que claro, lo normal es que si son de Granada son confibados, si son de fuera de, de Granada y son de Sevilla, pues será con la Fundación de Investigación esta de Sevilla, claro. el, no me acuerdo ahora el nombre, o sea… O de Murcia, pues con otros, ¿no? Pero siempre será a través de una fundación pública claro. de investigación que será el organismo uh -huh. que sí que, que será el… El, el que queda que de alta en el SISI. Sí, sí. uh -huh. Vale. Dice, ¿cómo… Por... Sí. Nos preguntan no, no, no. si Juan de la en incorporación que termina en marzo del 23 puede ser miembro del equipo de investigación. Bueno… Aquí hay una cuestión sí. y es que eh, lo Se que… Está dec la declaración esta del plan de estabilización es lo que dijimos, claro. que si no tienen vinculación suficiente tienen que firmar la declaración. Hay algo y la que queríamos caminar? explicar un poco el criterio y es a los Juan de la Cierva siempre los dejamos ir como incorporación, siempre los dejamos ir como IP. ¿Cuál es el motivo? Pues que si cumplen, si obtienen el proyecto cumplen el requisito del plan de estabilización y por tanto van a ser estabilizados y por tanto hay vinculación. Pero para que participen en el equipo de investigación, le exigimos que tengan ya el eh, requisito cubierto, y es decir, que tengan más de 70 puntos en el cajal. Por eso les permitimos que sean IPs, pero ponemos más restricciones a que sean miembros del equipo. ¿Vale? Aunque parezca raro, dicen, les ponemos más restricciones, pero es porque siendo IP cumplen el requisito de estabilización, y para ser miembros del equipo tienen que ya tenerlo cubierto el requisito del plan de estabilización. ¿IP y COIP tienen el mismo valor? Sí, el mismo valor. A efectos de todos los efectos, simplemente que, no so, que, que el IP es el que se relaciona y el que sube, pero tienen el mismo valor en todos los apartados. Eh, ha dicho que el COIPE también tiene que estar registrado en el RUS. Remé, una pregunta. tanto como COIPE. Hay una pregunta de Adelina que no acabo de. Dice: Vuelvo a escribir mi pregunta para que hayan en cuenta. Sobre incorporar a una postdoc y cómo justificarlo. Porque nosotros queremos incorporar a la gente que hemos formado en los proyectos anteriores, que ya son doctores. Incorporar a un postdoc en el equipo, supongo, de investigación. ¿No, Adelina? Sí, bueno, Ed, o bien de, de, la postdoc a la que nos referimos está ahora mismo con un contrato eh, puente. O sea, tiene ahora mismo el contrato, pero le quedan unos cuantos meses solamente. Entonces, o bien el podemos meterla en el, en el equipo es el o es más conveniente simplemente pedirle una contratación. ¿Y se mete en el equipo de trabajo y solicitar un contrato claro. de doctor para, para, en vale, el, en la el la otra sala. Era porque no tenía vinculación suficiente, tiene que ir al equipo de, de trabajo, ¿vale? Bueno, eh, aplicación en español en inglés presupuesto, ya sabéis los 100.000 euros. Eh, ¿El plan de contingencia se redacta en un punto específico dedicado a ello de la metodología o va comentado según apareciendo tareas críticas? Recomendamos que vaya en un punto específico sí. para que no se para que el evaluador pueda verlo claramente y no si pasa tal cosa, o sea, si eh, a lo largo de, disperso en la memoria, ¿vale? O sea, es un apartado que, que quieren que vaya, lo mejor es que vaya, que vaya, aunque sea de poca extensión, pero que vaya independiente. Eh, vamos a ver... Aquí preguntan también, espérate, no sé si lo hemos contestado... Eh... Dice, ¿cómo suena la idea de, con, de conectar un proyecto a presentar en esta convocatoria del Plan Nacional con otro ya presentado en la FEDER de Andalucía? Hombre, Mariano, ¿presentar el mismo proyecto? No. ¿Que sea un proyecto complementario que tenga algo que ver? Pues bien, pero vaya, que el mismo proyecto no tiene sentido que lo presente a una convocatoria o a otro, No. Irene nos preguntaba si el requisito de estar en el CISEN es para las entidades también, de las entidades, ¿se aplica también al equipo de trabajo? No. no. O sea, en el equipo de trabajo justo serían los que, por ejemplo, todas no las entidades existe. que no están en el CISEN, como por ejemplo claro. una empresa, los que colaboráis con empresas de puleva y tal, un investigador, un doctor de puleva ¿dónde iría el equipo de trabajo? En relación… En cuanto a la financiación, si los presupuestos son iguales en RETO y en PGC, sí, los presupuestos son iguales. Simplemente lo que hemos dicho es que hay, hay más financiación siempre o hay más reparto de fondos en, en RETO. ¿Vale? Eso no quiere decir que sea más fácil conseguirlo porque es lo que hemos estado viendo. Hay que cumplir con, con los criterios de valoración que son diferentes. Con lo cual, no solamente el dinero lo que cuenta, sino cómo van a valorar el proyecto fundamentalmente. Se puede tener más fondos en, en generación que en retos y el proyecto se adecua mejor a generación que a retos. Por ahí preguntaban también el tema de cuántos FPI. La gente solicita lo que quiere. Yo en la Universidad de Granada no conozco a nadie que le hayan dado dos nunca FPI. Han dado ¿En, dos? en otras universidades, pues la verdad que no, no, no lo he visto nunca. Nunca han dado dos. No perdáis el tiempo en pedir dos, dos FPI simultáneamente. No perdéis, ni lo intentéis. Es que no, yo aquí en Granada no lo he visto, ya en no otro sé. sitio no, no lo sé. Y otro tema que pregunta por aquí Pedro Guerra. Eh, la memoria, simplemente en la presentación está el enlace para acceder a la página del Ministerio y descargarla. La memoria, el CVA, las instrucciones y toda la documentación. Yo no la he colgado en nuestra página porque tenemos el enlace y es nada más que pinchar y acceder al documento. No tiene mucho más dificultad. Nos preguntaban también que si se incluyen las autorizaciones. No, todo, todo el tema. El, en el, en el, la solicitud solamente se incluye el, la memoria y el currículum de los IPs, ¿vale? Y en su caso, los documentos que acrediten eh, los periodos de inactividad para que sean han evaluado eh, los currículum eh, con una fecha anterior, ¿vale? El, el tema de las autorizaciones nos las mandáis junto con las firmas por correo electrónico al vicerrectorado. O sea, que eso se las podéis recoger ya y, y mandándonoslas ya. Nos preguntan también sobre las cartas de recomendaciones de las empresas. ¿Son necesarias o no en esta convocatoria? La hemos comentado, no es, que sean, eh, no es que sean obligatorias, pero si vais a retos, básicamente a retos donde hay impacto económico con hasta 15 puntos, es importante que justifiquéis eso. O sea, si perdéis una parte de una página de la memoria en poner una, una carta o varias más reducida eh, en ese PDF de la memoria, pues estaría bien porque, porque justifica ahí el interés y el impacto del proyecto, que son hasta 15 puntos. En te, eh, Rafael Rubio también nos pregunta que si el IP de un proyecto RTA puede ser de la UGR. Eh, lo que te establece la modalidad RTA es que nosotros no podemos ser proyecto coordinador, tenemos que ser subproyecto. Sub Entonces, tú podrás ser IP de, de ese subproyecto, pero proyecto coordinador no. Y lo del fis Fermín, pues sí, ha cambiado este año. Eh, no se tienen en cuenta los proyectos denegados, solamente los concedidos. Entonces, si tú ya has pedido un proyecto del FIS y te lo han denegado, puedes participar este año. Eso lo han sacado nuevo y lo han sacado ahora con la convocatoria del Plan Nacional. Preguntan sobre eh, qué pasa con el RET, los RTA, porque van al mismo reto 2. O sea, si puedes presentarte por la modalidad de… De retos de investigación sí. o RTA, donde habrá más fondos? La verdad que ahí, ahí sí que no, no tenemos. El RTA, claro. creo que tiene, que tiene, el RTA tiene una partida destinada fija de 12 millones, creo. Si mal no sí. recuerdo, en la convocatoria. Sí. Pero que ya te digo, que es obligatorio, según la convocatoria, que vayan por el reto 2. Ahí no hay más salida. Eh, eso, todo lo que sea RTA, de, reto 2, nosotros no A la hora no somos de elegir alguien del reto 2, ¿a qué va? Si va a RTA o a reto normal, la verdad que no sabría. Yo no sabría, no, sabría, no sería capaz de. Pues dependiendo, de porque, como digo Miguel Ángel, si el RTA, eh, si lo vas a pedir por el reto 2 no puede ser RTA por la UGR porque nosotros no podemos eh, coordinar. Puede ser un proyecto individual, eh, yo entiendo que si es coordinado eh, lo, lo vamos a, por el reto 2 vamos a entenderlo como RTA. Ahora, un proyecto individual normal, que lo quiero elegir por el, por el reto 2. Podría tener cabida en la OGR. Lo que no entiendo es un proyecto coordinado que vaya por ese reto. No lo sé, no creo que a todo el mundo sí. que, que elija el reto no lo obliguen a ir por esa modalidad. Sí, ¿no? eh, un, moment, un momentillo. Es que la de la pregunta del reto 2 he sido yo. Yo siempre he estado en el reto 2 en todos los proyectos que he tenido del Ministerio, que este ya sería tal. Pero al meter este año, lo otro, lo otro es por lo que metemos que, que claro. haya menos para el reto 2. Por ahí ejemplo, haber, RTA ya lleva desde el año pasado. ¿Quién eres? Dime tu nombre, por favor. Emi, Emilia, Emilia Guadí. Emilia, sí. y el año pasado estaba, era lo mismo, ¿eh? Esto del reto número dos para los RTA ya estaba también en la convocatoria del año pasado. Claro, pero yo vengo del 17 y ahora me toca el 20, ¿vale? Que en el 17 no estaba. Ya te digo que yo entiendo que un RTA coordinado eh, vaya a un, a un proyecto coordinado por el reto 2, a lo mejor te obligan a hacer RTA. Pero si tu proyecto individual. es individual, yo entiendo. Podríamos, podría hacer la consulta al ministerio a ver lo que, te lo que te dice. Pero yo entiendo que un proyecto individual, no creo, todo el mundo no va a tener que ser un proyecto RTA porque elija el reto número dos. Yo lo entiendo eso, así. Eso, esa era la pregunta. Se podría hacer la consulta. En la página del ministerio hay una, hay una dirección de consulta que contestan rápidamente a ver lo que os dicen. Yo creo que, que, no, que no habría problema, pero vaya, tampoco te lo puedo asegurar porque no. No tengo a nadie, por ahora no conozco a nadie de los que tengo que haya lo haya hecho de esa manera. El año pasado no recuerdo tener ningún RTA ni… No lo sé. Si alguno de los individuales lo pidió por ese reto. Más preguntas sobre vinculación. ¿Dónde irían los Ateneo y Marie Curie? ¿Pueden ir al equipo de trabajo? Ya hemos dicho que Ateneo y Marie Curie, por su convocatoria no pueden ir al equipo de investigación. ¿Salvo? Siempre que su, Salvo que su contrato finalice antes de septiembre. Entonces sí que podrían ir como colaboradores más esporádicos en el, en el, el equipo de trabajo. ¿vale? Y Agatha nos pregunta sobre lo, ha preguntado varias veces sobre los jubilados, profesores jubilados eh, con colaboradores extraordinarios. ¿Van el equipo de trabajo o al de investigación? Si son colaboradores extraordinarios Extraordinario de investigación. Si es jubilado, jubilado, es que ya no podría Si, es una, no si está jubilado, claro, nada. sin vinculación, si su vinculación es honorífica, se permite, eh, pero tiene que tener un compromiso de mantenimiento de la vinculación. O sea, si, si puede mantener su vinculación eh, como colaborador extraordinario durante todo el proyecto, puede ir a la investigación. Pero si por las fechas de. de porque colaborador extraordinario tampoco puede ser eterno. Si no puedes tener vinculación durante todo el proyecto, tienes que ir al equipo de trabajo. O si ya estuvieras jubilado del todo, ya no podría participar en el proyecto. Un jubilado que ya no tenga vinculación ninguna, pues no podría ir ni al equipo de trabajo ni al de investigación. ¿Puede ser COIP un doctor no profesor universitario, pero funcionario estatal? Volvemos a decir, funcionario estatal. Siempre que pertenezca a una entidad como el Consejo de Investigaciones Científicas, sí. Puede, ir, eh, puede ser COIP aunque sea de otra entidad. Lo, ahora, tiene que ser una entidad de las que están el, sí, el ¿vale? ¿Sí? el eh, dice. Es que si vamos a, a, a proporcionar un modelo para la firma de los participantes o debemos mandar ah. un archivo con todas, bueno, en principio no preveíamos poner ningún modelo, simplemente un escrito per personal eh, comprometiéndose a participar y firmándolo por... Firma, preferentemente firma electrónica, de forma que se genere un PDF y tengamos los PDF custodiados nosotros, ¿vale? Para poder para poder verificar que, que es correcto. Eh, ¿Cómo se justifican las situaciones de nacimiento de hijos con el libro de familia? Sí, con el libro eso, de familia. Eso en el libro, eso todo lo tenéis recogido en las instrucciones. En la, instruc en la, en la convocatoria. En la convocatoria tenéis que leer toda la documentación que piden dependiendo de la situación que acreditéis. Uh -huh. Profesor, vale. ayudante, doctores, ¿pueden formar parte del equipo de investigación? Sí, siempre que sí. su contrato sea superior o si el contrato es inferior pero ya está acreditado a, a contratado, contratado doctor, también porque el, el convenio lo pasa a, a, a interino y por tanto van a mantener la vinculación. En cuanto a que se pueda participar en un equipo de investigación, en, en la convocatoria te dice que puedes participar en dos proyectos de investigación. No te dice ni que los dos tengan que ser de retos ni que los dos tengan que ser de generación, ni que uno sea de reto y otro generación. Ahí no se mete la convocatoria. Lo que sí te dice es que un IP no puede pedir, si pide generación del conocimiento no puede pedir retos. pero en cuanto al equipo no indica eh, que tenga que ser en una modalidad u otra. También tengo una consulta sobre los proyectos coordinados. En cuanto a los proyectos coordinados, solo hay una memoria y esa memoria la presenta el proyecto coordinador. Los subproyectos solo crean su proyecto, presentan su presupuesto, meten su equipo, pero la memoria no la presentan ellos, la presenta solo el proyecto coordinador, una sola memoria, con un formato especial que hay. En la página del Ministerio existe formato para memoria individual y formato para memoria de proyecto coordinado, porque además a ellos le permiten, me parece que hasta un máximo de 35 páginas. Pregunta Guillermo sobre profesores próximos a la jubilación, catedrático con 65 años que se va a jubilar próximamente, ¿puede, puede participar? Sí, puede participar. Lo que le hacemos es que firme un compromiso de que va a mantener su vinculación como colaborador con la universidad. Durante este periodo. De hecho, los un profesor próximo a la jubilación puede ir de COIP eh, con otro miembro, o sea, no solamente en el equipo de investigación, incluso como COIP, siempre que nos firme ese documento de que va a, a mantener esa vinculación, aunque sea honorífica, o bien como emérito, o bien como colaborador extraordinario con la universidad durante la, la vigencia del proyecto. También nos no pregunta, pregunta Guadalupe… perdón No, no, iba a preguntar. Nos, nos pregunta, pregunta Guadalupe sobre… Que... <risas> Estamos los dos. Venga, dilo. Venga, tú. Pregunta Guadalupe sobre si los COIP de diferentes universidades, ¿se tiene que pedir permiso a las dos universidades? Bueno, hay una universidad que presenta, si somos nosotros las que presentamos la propuesta, es la otra universidad, el otro COIP, el que tiene que traer la autorización de su universidad. Si presenta el proyecto la otra universidad, seremos nosotros los que te daríamos a Guadalupe la uh, autorización para ir como co-IP en el proyecto de la universidad X, pero se tramita obviamente solo en una, salvo que lo hagáis coordinado, en cuyo caso cada uno presenta presenta proyectos y después hay uno, un coordinador, como ha explicado Rem. Nos preguntan también que si los proyectos tipo GIN tienen un tope de presupuesto. En ningún proyecto, ni los GIN ni ninguno hay un tope de presupuesto. Lo único que os pedimos es que presentéis presupuestos realistas. Eh, los evaluadores no son tontos, ¿sabes lo que valen las cosas? Eh, ni os quedéis muy cortos, eh, ni tampoco os excedáis, porque tened en cuenta que recortes hay en todos los proyectos, sean evaluados con A, con B o con... En todos los proyectos hay recortes, entonces intentad ser lo más realistas posible. E intentar presentar en la, en la memoria, yo siempre lo digo, eh, un plan un plan B, si no me dan todo el presupuesto, si surge cualquier problema... Eh, ¿cómo voy a llevar a cabo ese proyecto? Porque pensar, lo vuelvo a repetir, que el presupuesto completo no se lo van a dar a nadie. Ya le digo, ni, me, ni mínimo ni máximo existe presupuesto. Esta pregunta, no sé si la has contestado tú, Remed, sobre un proyecto coordinado, las firmas que debemos entregar, ¿también incluir las de los miembros del subproyecto, del no. subproyecto de otra universidad. No. No, solamente las firmas la suya, de no. nuestro subproyecto, cada universidad que presenta sus subproyecto recogerá su firma. Uh -huh. ¿Vale? Que los subproyectos funcionan en realidad como un proyecto individual. Luego tienen su propio presupuesto, su propia gestión, presentarán su informe, pero ¿Vale? luego a la, en la realidad funcionan como un proyecto individual. Nos vuelven a preguntar si vamos a poner un modelo. Bueno, yo creo que sí que vamos a poner un modelo para el tema de la firma. Ponemos un modelo muy simple para que no perdáis el tiempo. vale O sea, lo vamos a poner en nuestra página pues, a partir del lunes o martes. Lo vais a tener disponible en nuestra página para que podáis tenerlo el que queráis y no tengáis que, que perder el tiempo. De todas formas, podrá usarse cualquier otro. ¿eh? Es algo interno y puede usarse cualquier otro. Pero al que le vea bien, ponemos uno, aunque sea de guía o el que quiera que lo use. Pero que también admitimos cualquier otro modelo que coste la firma. Eh... Los trámites de experimentación animal o de humana de cualquier tipo de, de implicación ética se tienen que iniciar antes de, de presentar la solicitud y adjuntar eh, un comprobante de que se han iniciado los trámites. ¿Vale? Nos están preguntando por ahí eh, también. Pre pre pregunta si los gastos de personas se incluyen costes directos. Sí, claro. Es para saber si está incluido en el límite de los 100.000 euros. Sí, sí, sí. De Todos los gastos son costes directos. Todos los gastos del proyecto son costes directos. ¿Hay un modelo de declaración? Eh, el profesor colaborador indefinido el no doctor. Normalmente el, el profesor colaborador indefinido no doctor iría al equipo de, de trabajo, como regla general. Penaliza esto. ¿Qué es que no te, no te he entendido, David? Pero me está diciendo que es no, doctor. ¿Mm? Pero licenciado, mm, espérate, licenciado, pero no es licenciado de sí. entidades. Eh, lo dije, lo voy a. El artículo 6 que dice, eh, la fecha de obtención dice, en el caso de que el solicitante sea un centro tecnológico o un centro de apoyo a la innovación tecnológica, también podrán ser IP los investigadores que están en posesión de la titulación universitaria de licenciados. Lo dice para los IPE. Voy a ver los miembros del equipo. Eh, Yo creo que, creo que se refiere para ese tipo de gente, de, de instituciones que vengan, es que para el equipo de, de investigación lo que te dice es cumplir requisitos de la vinculación. podríamos Lo único que te puedo decir es si los quieres meter, pero no te garantizo que luego no te lo saques. sí se sí, pone estar en posición del, del grado eh, licenciado pero te, te puedo decir por ejemplo que se intentó meter en el equipo de investigación a un fpu y nos dijeron que no se solicitó el alta de un fpu y no lo considera no lo consideraron y no lo permitieron estar en el equipo de investigación y un fpu estamos hablando de un graduado un licenciado Sí, porque expresamente está puesto para que vaya al equipo de trabajo. Los, los predoctorales están expresamente puestos hacia el equipo de trabajo. Hay una pregunta de Cándida. ¿Qué diferencia hay entre multidisciplinar e interdisciplinar en estas preguntas? Bueno, eso si sí, os vais a las preguntas frecuentes está bastante bien explicada en la pregunta 6. Eh, la página 10 está bastante bien explicado qué diferencia hay entre un proyecto interdisciplinar y otro multidisciplinar. Es eh, eh, mejor que os la leáis porque si yo la leo no voy a aportar no voy a aportaros nada. Eh, está bastante bien en las instrucciones del ministerio. En la, si entráis en la página del ministerio, instrucciones... Las preguntas frecuentes. No, las tenemos las preguntas las tenemos también en nuestra las página. Las tenemos puestas. La... Entonces, la página 10 uh -huh. está bastante bien resulta esa, esa diferencia. Eh, ¿Pueden pagarse gastos de viaje a miembros del equipo de trabajo de instituciones extranjeras? Sí, pero no congresos ni estancias. Se podrán pagar viajes a Granada o reuniones o trabajos de campo, pero no se podrán pagar congresos. Ni, ni estancia. Eso ya os afectará a los que os lo concedan. Ya tuvimos la reunión el lunes con los proyectos de 2019 y es una novedad que, que está puesto para los, los miembros de instituciones extranjeras. Nos preguntan también que si los beneficiarios de un proyecto GIN de la Junta pueden ser miembros del equipo de investigación. Pues, Rafael, lo que tenemos puesto para el tema de la gente que está en el plan de estabilización, si su contrato les va a abarcar eh, como mínimo hasta junio de 2024, Sí, si no, firmando el documento que hay al, al efecto del plan de estabilización, pues podríamos dejarlo participar en el equipo de investigación. No, tenemos cuatro, lo que pasa es que se han incorporado todos. ¿El contrato de él va a tener vinculación durante los tres años del proyecto, Rafael? Pues entonces, si está contratado durante tres años, ¿eh, doctor? ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Perdón, es que estaba en otra cosa. Eh, los lo agentes de los proyectos GIN, de los que son los, dentro de los proyectos de excelencia, los investigadores que tienen sí. el contrato GIN, sí. como dice, me está diciendo Rafael, que en principio no están dentro del plan de estabilización. No. Y que si pueden estar en el equipo de investigación. Le estoy diciendo que si el contrato les va a abarcar toda la vida del proyecto, sí. que sí. sí va a abarcar el sí. proyecto, sí. Eh, preguntaban sobre el plan de igualdad. Pues es una cuestión que si a la hora de, de poner el plan de igualdad en el proyecto, cuando se valoren la, los temas, este apartado en la memoria de que siempre se puntúa algo, sí hay una referencia, lo subo a, si buscáis en Google… Plan de Igualdad UGR o aparece Plan de Igualdad 2024. Estas son las cosas que decimos. No perdáis eso. Si, si vais a hablar de, de si se dispone de un plan de igualdad, se puede hacer referencia a que la universidad lo tiene y que se seguirán las recomendaciones durante la gestión del proyecto del plan de igualdad. Se pone el enlace al plan de igualdad y eh, es un trabajo que ya está hecho por otras unidades que después se puede valorar positivamente en un proyecto, pues no cuesta trabajo. Eh, ponerlo en el tema, también preguntaban por un plan medioambiental, creo que también lo vamos a buscar y si lo hay lo, lo ponemos ¿vale? Eh, están diciendo el profesor, sustituto, sustituto interino siempre va al equipo de trabajo me pregunta Mari Carmen Vive el sustituto interino, eso estaba en la presentación siempre, y el tema del personal del FPI, el coste del FPI, eso va aparte, eso es luego sacan una convocatoria aparte y eso no le supone al proyecto ningún coste, lo que son los FPI A ver, ¿qué más? Preguntan si se penaliza ir en dos proyectos como equipo de investigación. En principio no penaliza porque cada evaluación de proyectos independiente lo que es que no te dejan participar. O sea, es un tema de exclusión. Si estás en más de dos, te van a excluir. O si ya estás en otro incompatible eh, o en dos incompatibles, no puedes participar en ninguno. Es un tema de, creemos, de revisión administrativa, no de valoración en sí de, del. Porque en ningún apartado aparece si estás con un ¿no, ORM, en ningún apartado de la memoria aparece si tú ya estás en otro proyecto, ¿vale? O sea que si participa en el equipo de investigación en dos proyectos, en principio no debe ni siquiera saberlo, probablemente ni lo sabe el evaluador, ni siquiera lo va a saber, pues luego no debería penalizar. Hasta ahora que yo sepa no ha penalizado no, nunca ese tipo de, no. de cuestiones. Eh, más preguntas eh, bueno lo, lo mismo un doctorando puede formar parte del equipo investigador un estudiante de doctorado en principio no igual que los FPU el doctorado debe ir al equipo de trabajo el, el equipo bueno, eh, aquí no tengo más dinero, más dinero persona. Una pregunta. en lo, en de, se preguntan si hay dos IP de distintas universidades, ¿qué criterio debemos considerar para presentarlo por una u otra universidad? Al margen, pregunto, porque criterio, criterio objetivable. Pues la verdad es que no, no podemos decir eh, que, que, que eso no debe valorar. O sea, el que sea una universidad u otra lo que valora es el equipo. De trabajo, del equipo que participa la ahí, y, la propuesta y la calidad. Equipo, claro, eso. Da igual la institución, en principio da igual. se va, de, Mira, de hecho os digo una cosa, se valora lo que es los currículum del IP y del equipo. Eh, tenemos el caso de un proyecto que se pidió por Sevilla eh, y el coipera de Granada. Al final el ministerio, eh, los evaluadores consideraron que el IP uno tenía que ser el de Granada y nos lo trasladamos. Por eso te digo que no es cuestión de que se presente por un sitio y por otro, es cuestión de luego la, la valoración que hagan de, de, de los méritos de los investigadores. No de Gracias. Gracias, perdonad que interrumpa. Buenas tardes. Gracias. Es eh, Porque además la mayoría de los miembros del equipo de investigación pertenecen a la Universidad de Granada. Entonces yo no sabía si esto es un criterio objetivable para defender que seamos nosotros los que presentemos la propuesta. Eh, por, en ese sentido lo preguntaba. Eh, te digo lo, lo que te estoy diciendo. Tú puedes presentarlo por Granada, que todos los miembros sean de Granada y llevar un COIP de Sevilla. Si luego el, los evaluadores consideran que, el, que el, el currículum y los méritos del IP de Sevilla son más adecuados que los tuyos, se tendrá que llevar Sevilla el proyecto porque nos gracias. pasó el año pasado. Llevó, no, el año pasado nos pasó eso. Perfecto, gracias. Otra pregunta sobre qué recomendamos, si proyectos de tres años o proyectos de cuatro. Bueno, la experiencia que de, de, de nuestro contacto con otros que ya han sido IP de cuatro años es que no ha aportado nada a tener un proyecto de cuatro años. Te ha retrasado pedir un nuevo proyecto y no te dan más financiación. Desde que salió la regla de lo que yo personalmente hablo con la gente que le anda de cuatro años es que realmente esperaban más financiación por ser de cuatro años. Y después no te lo han dado. Otra cosa es que los objetivos del proyecto no se puedan hacer en tres. En ese caso, sí tienes que ir a cuatro. O porque la gran mayoría publicación... de los proyectos que tenemos son de tres. La gran mayoría de los proyectos la que tenemos gran mayoría son, de tres. son de tres. Y los pocos de cuatro, ya te digo que se han arrepentido un poco de ver, pensaban que iban a tener más financiación y lo que han tenido es un año menos de proyecto, de poder pedir un nuevo proyecto. Ah. Uh. Eh, las publicaciones, el... preguntas sobre las publicaciones, ya hemos dicho que en el, lo normal es remontarse a 2010. ¿Desde qué, qué publicaciones relaciono directamente relacionado con el proyecto? Bueno, pues el CVA, el CVA te dicen a partir de enero de 2010, algo que tengas para poder echar más atrás eh, una causa de, de, de haber estado eh, parado ¿no? por el tema de maternidad o cuidado y tal. O sea que en principio enero de 2010 sería la fecha de publicaciones. Muy bien, yo creo que estamos ya al día, al menos en este chat, estamos al día en las preguntas. Creo que en los proyectos GIM no hay que dar ninguna, no hay que, que poner en ningún sitio eh, el nombre del tutor, ¿eh? Hará referencia a lo mejor en la memoria o en algún sitio, pero no he visto no me ha parecido ver eh, que tengáis que poner en algún sitio ni mandar, bueno, el currículum del tutor, nada. No he visto ningún sitio donde tengáis que hacer ninguna reseña de él, no lo sé. No lo... Son tantas las casuísticas que meterme en la aplicación y cambiar tantas veces de tipo de proyecto es que es bastante, bastante complicado. Eh, vuelven a preguntar sobre si un profesor con vinculación permanente de otra universidad española puede formar parte del equipo de trabajo. No, no, en principio no. Este año es lo que cambian. No, porque debe ir al equipo de investigación. Y si otra cosa es que no tenga, no tenga posibilidad, pues entonces no puede participar esto después tendría problemas porque en definitiva no vais a poder pagarle este tipo de personal eh, después gasto o sea no si os metéis intentar no no comprometáis un futuro presupuesto porque después no se os va seguramente a dejar que se le paguen dieta a este personal porque no está en el equipo ni de trabajo ni de investigación Bueno, no tenemos más preguntas por ahora en el chat. Si alguien quiere, ya estamos al día. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis sí, en que directo la transmitimos? y ya lo iré contestando. Sí, por favor. Eh, yo es que he hecho una pregunta en el chat, pero no sé por qué ah, se han saltado. Pues dos veces. Es que hay muchas, hay muchas y no hemos saltado. Hay sí. muchas, ya nos perdemos. Ah, bueno. Eh, eh, es que estuve un cuarto de hora que tuve que salir y no sé si lo ha comentado. Eh, yo lo que quería preguntar es si se ha pedido un proyecto a la Junta de Andalucía para la convocatoria FEDER y no se ha respondido. Eh, ¿Se puede probar a presentar un proyecto equivalente en esta convocatoria y en caso de que se concederan los dos, renunciar sin consecuencia alguno de ellos? Eh, la pregunta es sobre si se puede volver a, a repetir, ¿A el digo, para el otro proyecto. chat, si se a presentar el mismo proyecto. ¿Y qué pasa si lo conceden? Sí, se puede volver a presentar el mismo proyecto. Cuando si lo conceden en eh, las dos sitios, y no ha pasado, eh, no ha pasado. Bueno, pues o bien se renuncia a uno de ellos o si no han dado las cantidades máximas, se renuncia parcialmente a uno de ellos. ¿Vale? Eh, es algo Pero si que... Pero que... si podéis no presentar el mismo. ¿no? Eh, si no presentáis el mismo, no evitáis ese, ese problema que después se da. Pero bueno, ahí está previsto y es eso es que si después te dan los dos, o se renuncia a uno o se renuncia parcialmente a uno para no... ...para que la suma de los dos no superen el presupuesto de la solicitud. De acuerdo, muchas gracias. Hola, yo tenía una duda que he puesto varias veces en el chat. En el caso de que se pida en, en el proyecto para FPI... Si no se justifica bien eh, en la valoración de los revisores, si ¿sí eso podría penalizar la valoración global de, de, del proyecto. Es decir, que en caso de duda de que no se pueda justificar mejor, bien la FPI, mejor no ponerla, por si penaliza al proyecto, a la valoración global del proyecto. Bueno, la pregunta, la pregunta de María Ángela es si al pedir una FPI se puede penalizar, el que no la concedan puede penalizar el resto del proyecto. Bueno, en principio no, porque eso solamente se valora para si pides FPI, te valoran la formación. Ahora, si no lo tenéis claro, yo lo que decimos es, da muy poca FPI, muy poca en relación al número de proyectos. Luego, solo si tenéis muy claro eh, las instrucciones de la memoria, cuando pongáis a reinar, si tenéis muy claro eh, esa tra tradición de doctorando, Doctorandos que habéis podido después, eh, que se han podido colocar en otras instituciones o en la nuestra, que publican con vosotros. O sea, solo si tenéis esa tradición y tenéis esa, ese parámetro bien, pediría, es que más que nada para que no perdáis el tiempo. En principio no debe, no debe puntuar negativamente, pero es, es complicado tener un FPI, ¿eh? eh, pues, ¿Perdón, sí. en relación...? Y yo otra duda que tenía, que también he, he preguntado en el chat, es si se piden también, ante la duda de, dos, de un IP y un coIP, los dos tienen, porque creo que esa es una de las novedades de esta convocatoria, los dos tienen que tener un, por supuesto, aunque sean de distintas áreas de conocimiento, pero si los currículums de los dos tienen que tener el mismo nivel de consolidación. O si uno tiene más currículum que otro podría penalizar. Eh, yo creo que... Que no es cuestión de que tenga uno más currículum que el otro. El currículum tiene que ir acorde con lo que estás pidiendo. Eh, siempre tenéis que justificar la necesidad de los dos IP. Y también me consta que en la convocatoria 2019 a tres proyectos que iban con dos IPs eh, le han quitado uno de los IPs. Y te estoy hablando de IPs que el IP 1 era un ayudante y el IP 2 era un catedrático. Han dejado fuera el catedrático y se ha quedado el proyecto con el ayudante doctor como IP 1. ¿eh? Entonces, es cuestión… Pues, pues sí, a lo mejor no de, de la potencia del, del currículum, sino de la. Sí, de, de la, del currículum, pero eh, yo entiendo que la referenciado a, a lo que tú estás pidiendo. Sí, sí. Ahora, sí. Como ha dicho Dani, a las publicaciones, a ese tipo de cuestiones, más que a otra cosa. Y justifica muy bien la necesidad. ¿Por qué dos IPs, sino uno solo? Vale. Muchísimas gracias por toda vuestra ayuda. Hola. ¿Os puedo sí. hacer una pregunta? Sí. Venga. Me... Mira, soy Ana María Aguilera del Departamento de Estadística. Mira, yo tengo... Tenemos lo siguiente. Tenemos un doctorando que está haciendo la tesis con nosotros, pero que no tiene ni beca FPU ni contrato. Entonces, eh, queremos pedir un contrato para, que... para intentar contratarlo pues, al menos durante un tiempecillo con el proyecto. Entonces, ¿hay que incluirlo en el equipo de trabajo y asignarle tareas ya a esta persona o...? o no lo incluimos y luego se le contrata después en caso de que concedan. No hay problema en eso. Tú puedes incluirlo en el equipo de trabajo, si es alumno, si es alumno de doctorado, sí, asignándole sí. alguna tarea, que luego tú, como tú dices, dentro de los gastos de personal, convoca un contrato y él puede optar a él. Eso en eso no hay problema, Ana. No, no o sea que en caso de que no se concediera el dinero para el contrato, pues claro, esa persona ya está incluida ahí con una serie de tareas, Pasa igual, yo no me explico bien lo de la FPI, ¿no? Si incluimos, como ha dicho Daniel primero, eh, la FPI que pidamos asignándole tareas y objetivos, ¿no?, en el cronograma y tal, si luego no dan la FPI, se queda una parte del proyecto sin realizar, ¿no?, sin justificar. No, Por eso siempre digo yo lo del plan B. Porque ni a todo el mundo le conceden eh, los FPI, ni a todo el mundo le, le dan el dinero que piden. Entonces tú no puedes decir, eh, se me va a quedar una parte del proyecto sin realizar porque no me dan un FPI o porque no me dan todo el dinero. No. Siempre es una tenéis cuestión, que... por ejemplo, del plan de contingencia. Claro, Yo le he eso asignado es que... estas tareas, pero si no, las asumiría Fulano. O sea, tiene que quedar claro que si en unas tareas. En principio no debería tener, la regla general es que las tareas tienen que asignarse, las tareas, la responsabilidad de las tareas tiene que ir a los miembros del equipo de investigación y a los IPA, claro. o sea, la responsabilidad. Y los temas son colaboradores. Claro. Si esa colaboración es muy intensa y puede ser que pierdan la vinculación, pues una de las cuestiones es que puede ir en el plan, de, en el plan de contingencia, es decir, bueno, eh, esas tareas o la colaboración de esas tareas la asumiría fulano o mengano, aunque creemos más eh, oportuno para el proyecto, que la haga un contrato específico y tal. O sea que justificar, porque también cuando pedís personal tenéis que justificar qué tareas van a hacer, lo sea, tenéis que justificar qué titulación y qué tareas. O sea, no solamente decir quiero un contrato, por tanto, tenéis que brevemente describir las tareas. Y claro. deberíais poner las tareas que ya están puestas en, el, en los objetivos y en el cronograma. Y en el plan de contingencia, pues, podréis poner qué pasaría si no te conceden los fondos para ese contrato. Claro. ¿vale? Eso, o el los objetivos, que, que puede ser, o lo hace Fulano, o esa parte del proyecto no se hace. O sea, el proyecto se puede hacer con más o menos, probablemente, ¿no? Pues si una objetiva se la asigna a alguien que probablemente igual no acaba, el plan de contingencia puede decir o se la asigna a otro o bien esa parte del proyecto no se haría. Siempre que eso no afecta al proyecto, evidentemente, porque si afecta a la esencia del proyecto, pues no te lo van a dar. Vale, mira, y ya para terminar la cosilla muy corta, que no sé si no lo he oído. Los extranjeros y la gente que esté en el equipo de trabajo no necesita autorización, ¿no? Solo la firma no, de que se No, no la firma, efectivamente. La autorización de sus entidades, no, ¿no? De su... vale. No, perdona un momentito. Eh, muchas gracias. Voy breve porque sé que vais ya agotado, pero es para ponernos a trabajar esta tarde. Mi pregunta va en relación a lo que antes ha dicho Canta, expuesto a Alejandro, ¿no? Eh, de que si, como no nos han concedido todavía un proyecto de la Junta de Andalucía, si presentamos este, la IP... Eh, ¿Puede ser la misma o que nos recomendáis? Porque si no aprueban los dos y luego hay que hacer algo complementario de, de investigación. Hombre, el... si pedís el mismo lo que ha dicho Miguel Ángel y los conceden los dos, tendréis que renunciar a uno o ver lo que han concedido en uno, lo que han concedido el otro y ver. Siempre recomendamos que no pidáis el mismo. Ya depende de vosotros. Porque, porque los dos no, eh, o sea, el tema del la IP eh, hay dedicación exclusiva, no puede estar en los dos. ¿O se puede subsanar poniendo una coIP? Eh, vamos a ver, es que los proyectos de la Junta no son incompatibles con el ministerio. Entonces, tú puedes vale. pedir en la Junta y puedes pedir el Ministerio como IP. Los dos IP, ¿no? Perfecto, sí. muchas gracias. Gracias, ¿eh? Una preguntita también, por si favor. Pasa. Por... ¿Qué pasa? Vale. Dígame. Sí, era eh, una pregunta muy corta. Eh, nosotros tenemos un profesor extranjero de Estados Unidos que es muy potente en el ámbito en el que queremos trabajar. Y queremos que venga en alguna ocasión a, a España. ¿Se puede justificar como gasto ese desplazamiento? ¿Se ¿Si considera sí. una estancia? No sé. No, estancia sí. no. Solo viaje y dieta. Viaje y dieta. No. Solo, a los extranjeros solo se les va a poder pagar viaje y dieta, ni asistencia a Congreso ni a nada. Se sí, llamaría visita dieta. de colaboración. O sea, mm -hmm. en la terminología que sería visita de, visita de colaborador a Granada, reuniones de colaboración con el proyecto. Nunca una estancia que parece que es algo más personal de él, ¿vale? Mm -hmm. eh, sino, pero, vaya, pero que sí que se, puede, lo... que se puede pagar y de hecho creemos que está hasta bien. ¿Visto? el poder justificar eso eh, dentro de un proyecto, que alguien potente de otra entidad colabore con el proyecto y venga aquí una o varias veces a lo largo del proyecto, uh -huh. eso creemos que está mm, bien valorado eh, desde, el punto de, desde todos los puntos de vista, ¿vale? Y desde luego se puede pagar, desde luego. Estupendo, gracias. mira perdonar, tardes, ¿Hay Una cosa... Sí. Buenas tardes de nuevo. Una cosa súper rápida vinculada a lo que ha preguntado la compañera María Ángeles. Es sobre las FPI. Habéis comentado que solo recomendáis, ya lo habéis dicho con claridad, que solo recomendáis que la pidamos en caso de que haya una tradición clara. Pero la tradición es del IP o la tradición es del centro que pide o del departamento que pide el proyecto y del equipo de investigación que pide el proyecto. Del equipo de investigación. Vale, esto es La capacidad porque, formativa del IP y del, del grupo equipo. de investigación. E vale, de acuerdo. No, no, si lo preguntaba porque si me decíais que era la tradición del IP, digo, bueno, y entonces cuando se empieza, ¿no? No, claro, claro. De algún... es del equipo. Es del equipo. Muy amable. Muy bien. Preguntaba a de esto, si, si el que no pida FPI, pues evidentemente deja ese apartado en blanco. Ese apartado no se rellena, solo se activa si, si, si, no si se pide FPI. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí. Sí, una pregunta. Eh, con respecto al eh, equipo de trabajo, eh, si hay varios países y en ellos miembros que van a hacer el trabajo de campo, ¿eso no se pagaría o cómo se conceptualiza en eh, el presupuesto? Sí, sí trabajo, el trabajo de campo, de campo si sí se pueden hacer viajes y dietas. O sea, un extranjero... No, puede ir a un, no se le puede financiar un congreso, pero sí se le puede financiar un trabajo de campo en su país. Lo normal es que sea en su claro, país o incluso en su país, su país se, puede, se, puede, se puede pagar. De acuerdo, gracias. Bueno, pues si no tenéis ninguna preguntilla, cualquier otra consulta, como hemos dicho, me escribí y yo iré contestando conforme Sí, sí, sí llega. Sí, sí, sí ya Atenea podéis pedir eh, GIN siempre que tengáis vinculación menor a un año. ¿Vale? O sea, si no, no os dejamos pedir eh, la vía normal, porque es que vuestro contrato ex excluye el que podéis participar en otro proyecto. ...pero siempre podéis pedir un GIL... ...si tenéis una vinculación menor al 17 de diciembre de 2021. Sí. No, simplemente inician los trámites a través de nuestra página web... Por regla siempre quédate con un pantallazo del inicio del trámite y, por regla general, la gente del comité eh, te manda un documento como una especie de certificado eh, donde te indican que ha iniciado los trámites. No te lo van a resolver hasta que el proyecto esté concedido, en porque este... sería una tontería mm, eh, realizar un trámite de algo que todavía no, no se tiene, pero sí es verdad que te certifican que los trámites los ha iniciado y con eso te basta. Indicaros a los que estáis interesados en, en experimentación animal que desde ayer hemos puesto una nueva aplicación para las peticiones de experimentación animal. Está enlazada en nuestra página y lo que la, la única dificultad es que se requiere acceder con un correo electrónico de la UGR. ¿Vale? O sea, cosa que no es difícil, pero que sepáis que si os da un problema es porque si entráis con un Gmail, no se puede. Se puede entrar solo con correo electrónico de la UGR para iniciar una solicitud. Y vais a poder ver el trámite en que se encuentra. Bueno, pues ya una aplicación eh, que, que podéis hacer el seguimiento a cómo va vuestra petición. Pues si no hay más preguntas… damos por finalizada la sesión? Miguel Ángel. Sí. Soy Guillermo. Mira, me has contestado la pregunta de, del catedrático este que tiene dos años por finalizar, pero ¿qué tiene que hacer algo interno para firmar? Si es puede ser mérito o puede continuar. Sí, sí. No hay ninguno, Hay un documento interno que tenemos, supongo, no remitir. Sí, la página web. web es un, es un compromiso más. Es un compromiso en el que él, él, una declaración de él de que va a pedir. Eh, mantenimiento de la de, de, su, de su vinculación ya de forma honorífica con la universidad durante toda la vigencia del proyecto o sea que no hay ningún problema es un documento interno vale pero en el proyecto no se pone nada se pone como investigador no, no, en el, y ya proyecto, está. En el oh. proyecto se pone como investigador sin ningún problema ah perfecto muchas gracias muy amado Muchas gracias. Los por... currículums nos preguntan si hay que incluir oh. los currículums del equipo completos. No, no, no. En el, a nosotros no, no necesita. digo, en, el, en la documentación que nos enviáis no necesitamos los currículums del equipo. Os recordamos lo importante para los que no lo dejéis para el final. Os piden una reseña de 8.000 caracteres y pidiéndola ya a los miembros del equipo de investigación. Que después vienen las prisas, la gente cuando tenéis proyectos grandes, no os lo dan y os yo, yo hago veáis. Lo primero es que el que quiera participar, pedirle las autorizaciones, el compromiso de la, la firma y la reseña de su currículum. Perdón, ¿se me oye? Sí. Yo sí. quería preguntar una cosa. Me ha parecido leer en la convocatoria algo así como que se puede invitar, digamos, a gente que originalmente no te hubieras previsto meterla en el equipo de trabajo, extranjera, obviamente, pero que sí que lo puede justificar su, su luego en los informes intermedios o finales de seguimiento. ¿Eso es cierto o me, o, o me lo he inventado yo? Es, no, es, es cierto. Es, es, o sea, podéis, es, después puede participar. cuando no. La pregunta para los que estáis en el otro chat, es si, puede, si durante la vigencia se puede invitar a un extranjero, aunque no esté ahora sí. O sea, tampoco todas las cosas no se prevén. Una cosa dentro de tres años podéis tener relaciones con un centro de investigación que no tenéis ahora. Y por tanto, también podéis invitarlo posteriormente como colaborador a, a ese tipo de colaboraciones en Granada. ¿Vale? O sea, y se les podría, obviamente, pagar, digamos. Se les puede pagar. Siempre vale. con, para lo que tenéis que justificar es. Pues brevemente en los informes, en la, lo que hace, o sea, por qué es un especialista, en qué ámbito es un especialista, cosa que es obvia por el currículum o por el enlace a su currículum y en qué en qué aspectos colabora con el proyecto y se le pueden pagar a esas estancias. Vale, pues Aquí, con bueno, esas gracias. estancias, esas visitas, visitas de, de, calma, de colaboración. Gracias. Sí, vale, muchas gracias, vale, de acuerdo, gracias. Muy bien, pues agradeceros pues el interés. Ya es bastante. Eh, vamos a seguir en contacto. Ya sabéis que tenéis nuestros correos electrónicos. Vamos a poner la presentación, los documentos que hemos quedado en este modelo de las firmas. Vamos a hacer un pequeño documento sobre, sobre el tema de formación para que pueda seguiros de guía para los que queréis pedir un FPI, ¿vale? Y, y mucha suerte. Eh, mucho éxito, a ver si este año superamos la barrera de los 100 proyectos y, y bueno, y todos, todos, todos contentos vosotros y nosotros. De verdad que muchas gracias por, por todo el interés que tenéis siempre. Venga, hasta luego.